Estamos al teléfono con la senadora de la democracia cristiana Una de las cartas a, la, eh, a las elecciones presidenciales del próximo año en la falange Jimena Rincón, ¿Cómo está senadora? Buen día Muy buenos días Verónica, muy buenos días Sergio gracias por decir la llamada del diario cooperativo bueno, usted ha dicho que la preocupación fundamental es en relación al 25 de octubre y el plebiscito en fin, relacionado con la nueva constitución eh, eh, pero al mismo tiempo está ya sobre la mesa eh, quizás para mucho en forma muy anticipada la carrera presidencial donde usted está disponible para una primaria en la DC ¿cómo, cómo ve las posibilidades allí? porque hay también otros candidatos, entiendo entrevistamos a Hondurraga aquí y dice que está lanzado también para competir. Bueno, muy buenos días a, a todos los auditores de cooperativa. Efectivamente, Sergio, hoy día nuestra prioridad es el 25 de octubre, el plebiscito, creo que por primera vez de manera histórica, lo han dicho muchos, por cierto, el país se va a concurrir a eh, resolver una diferencia que tenemos desde hace años, histórica en, en Chile, respecto a nuestra carta fundamental. Y va a ser la ciudadanía la que decida si tenemos o no tenemos una nueva constitución, cómo va a ser el mecanismo? Yo estoy obviamente por el apruebo y por una convención constituyente, vale decir, 100% ciudadano y que además va a ser eh, históricamente y en el mundo eh, mitad mujer y mitad hombre, lo que es un, un hecho histórico. Y eso nos convoca a todos. Lo que no obsta que obviamente ya se empiecen a mover y ustedes lo han visto, han sido quienes han reporteado eh, que desde hace ya mucho tiempo hay figuras en eh, los extremos de nuestro país que se candidatean para presidir el Chile. Y la democracia cristiana no, no va a quedarse fuera de esta definición. Por lo tanto, también hay eh, quienes estamos dispuestos a dar esa, esa pelea, pero eh, siempre el objetivo primero hoy día es el 25 de octubre. Eh, saltando el 25 de octubre, senadora, ¿por qué primero en la democracia cristiana y después en la oposición debieran optar por usted como candidata presidencial? ¿Por qué no Alberto Undurraga? ¿Por qué no el senador Buenchumilla, que no, no estuvo presente en el panel del fin de semana y en la Junta Nacional, pero porque él ha dicho que se abra la posibilidad de ser candidato siempre que haya una conducción partidaria unitaria y que involucre a todos los sectores del partido? ¿No ha dicho que no va a ser candidato? Bueno, a ver, eh, Alberto y Pancho son dos grandes militantes de la democracia cristiana no puedo hablar por Pancho Pancho efectivamente ha puesto condiciones para ser eh, candidato eh, yo lo que he dicho es que es la ciudadanía a través de primarias abiertas donde concurren los demócratas cristianos y los independientes a definir quién es la mejor cara sí sí mi pregunta eh, es por qué usted en lugar de ellos iba iba iba esta parte Verónica nosotros creemos que eh, la experiencia el trabajo en terreno eh, nuestra presencia y liderazgo regional, yo soy mujer de región represento una región son una opción que hoy día es necesaria y válida para el país eh, el 60% de el país es de regiones la mirada regional ha estado ausente durante mucho tiempo eh, por primera vez vamos a tener además en abril elección de gobernadores regionales que es algo tremendamente relevante con eh, 16 propuestas de gobiernos regionales, por lo tanto las, las regiones pasan a tener una voz tremendamente relevante en las definiciones del futuro. Eh, hemos estado no solo en eh, los sectores técnicos, en los ministerios, y también en el parlamento, sino que además en la conducción de eh, una intendencia, siendo mujer de región, en el pasado. Creemos que teníamos, tenemos no solo experiencia, sino que propuestas que eh, son alternativas a los extremos de nuestro país. Eh... Senadora Jimena Rincón, eh, ya que estamos viviendo una situación tan, tan crítica en el país por la pandemia y los efectos económicos, hay una iniciativa del gobierno y que dice relación con el subsidio al empleo femenino y, bueno, eh, la agilización de las salas cuna y jardines infantiles se considera que es un complemento de tal manera que la mujer pueda salir a trabajar. ¿Usted ve que ese es el camino eh, que en este momento eh, se abre realmente para... Para las mujeres en nuestro país? Mira, las más golpeadas, Sergio, con, con la pandemia han sido las mujeres. La, no solo la mayor pérdida de puestos de trabajo, sino que de condiciones para poder enfrentar el, el, el permanecer en él ha sido pagado por las mujeres. Y las mujeres no solo eh, pagan esa, ese, ese costo, sino que además, y Verónica ya lo reportaba más de alguna vez, y tú también, por cierto, eh, tienen una brecha salarial importante, tienen que cumplir con rol doméstico, ganan menos, eh, sus puestos de trabajo son eh, discriminados y por lo tanto, eh, algo que veníamos pidiéndole al ministro de Hacienda eh, y fuimos con la senadora eh, Marcela Sabat, la senadora Ana Fonbach, la senadora Karina Goich hace ya un mes aproximadamente a plantearle que debía haber una mirada especial y potente para las mujeres, algo que urge. Eh, no solamente el tema de las salas cunas, que, que tiene que tener una mirada en la dimensión integral, y es algo que también hemos planteado en el pasado, no se ha avanzado en esa legislación, eh, tiene que ser para padres y madres que trabajan, porque los hijos son dados, no son solo de las mujeres, sino que también abordar las condiciones para que éstas puedan volver al trabajo de manera segura con eh, la, obviamente, la asumir el tema de la brecha salarial que impacta al final también en las pensiones. Senadora Rincón, yo sé que usted, eh, en una eventual acusación constitucional que avance contra el exministro Mañalich, eh, sería jueza, ¿no? Como parte del, del Senado, es que no se puede referir a él en particular. Pero en términos generales, ¿cómo valoría usted eh, el trabajo que ha hecho el gobierno respecto del manejo de la, de la pandemia? Nosotros hemos sido muy críticos del trabajo del gobierno y, y tú te acordarás Verónica que yo en marzo de este año señalé que eh, era urgente implementar una, una política pública del testeo, del, del, de la trazabilidad y del aislamiento y eso se hizo de manera tardía, tremendamente tardía. De hecho, no tenemos trazabilidad, que es el gran problema para enfrentar la pandemia. ¿Y usted tiene intención eh, en eso, senadora? ¿Una intención ¿Perdón? de favorecer eh, el retorno a las actividades económicas en el país desde un principio, más que de controlar efectivamente la pandemia? Yo yo me atrevería a decir que la intención en un principio, que por cierto lo ratificó después el ministro Mañalit, era el contagio progresivo y la inmunidad de rebaño, que es una política que se ocupó en otros países y que fue absolutamente nefasta, eh, más que decir que lo que se pretendía era volver al, al trabajo, porque en ese entonces, al principio, no era el tema. Hoy día, obviamente, el tema económico está instalado. Leía Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, que sentaba que una de las prioridades era ver cómo íbamos a recuperar el más de un millón ochocientos mil puestos de trabajo perdidos. Eh, entonces, yo creo que más que el tema económico en su inicio... El tema era eh, tratar de que se contagiaran rápidamente y tener capacidad hospitalaria para enfrentar ese contagio. Yo creo que el gobierno se equivocó en aquello, eh, lo dijo los MES, lo han dicho los expertos, y bueno, ya, ya es tarde para, para, para, esa, para reaccionar frente a eso, eso ya ocurrió. Ahora, en el caso suyo, la región del Maule es tremendamente sensible a la sí. situación de empleo, ya tenía consecuencias, digamos, con foco de pobreza. Eh, y al mismo tiempo se considera que las pymes son fundamentales para, para otorgar trabajo. ¿Cómo están los subsidios del Estado del Arte en este momento en la región del Maule que ha anunciado el gobierno, los apoyos económicos y los planes que se han eh, puesto en escena? Mira Sergio, nuestra región está mal, eh, de hecho tiene eh, cuarentena la comuna de Molina, la comuna de San Clemente, la comuna de Linares, eh, la comuna, el radio urbano de Longaví, eh, los contagios van en aumento, no han disminuido, y la situación de empleo y de pobreza, tú bien lo has dicho, es, es mala. Era mala antes de la pandemia y obviamente esta situación se ha agudizado. Nosotros con, con el senador. Eh, Arboe y el senador Galilea eh, hicimos un planteamiento al gobierno en materia de pymes, no hemos tenido respuesta y junto al senador insulsa y el senador Arboe estamos gestionando una eh, reunión con el ministro de Hacienda para ver este tema en particular, respecto de todo el país y obviamente en particular en el en el Maule en mi caso, Ñuble para el senador Arboe, el norte para el senador insulsa eh, Hay un conjunto de medidas que son urgentes para las pymes y hay sectores además como el del turismo, donde está hotelería, gastronomía, eh, los trabajadores de casino, los artistas, que requieren una mirada especial que no la han tenido hasta el día de hoy, y por lo tanto, eh, creemos que el esfuerzo del gobierno tiene que ser eh, un paquete específico para el sector de las pymes, con mirada en la reactivación y en cuidar eh, los empleos y a los emprendedores, porque esto es de, de dos días, ¿no? Los emprendedores que generan empleo y los trabajadores que están en ese ámbito. Respecto del tema de la reforma de las pensiones, senadora Rincón, eh, está la discusión respecto del destino del 6% adicional. El gobierno eh, quiere que eh, siga siendo de manejo absolutamente individual. Ustedes han planteado algo distinto. ¿De qué manera se va a llegar finalmente a un acuerdo para que eh, la iniciativa siga avanzando? Mira, yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo junto al... Doctor Patricio Basso, eh, venimos planteando hace ya casi un año una propuesta que dice relación con el 10% y cómo se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado, cómo se truncan las tablas de mortalidad, el tema de las comisiones eh, y el gobierno no responde. Si el gobierno no es capaz de responder a eso que está estudiado con eh, los cálculos respectivos, que le costaría al Estado un aporte bajísimo? Y que mejoraría las pensiones entre un 20 y un 80%, malamente podemos abordar el 6%. Creemos que ha faltado seriedad de parte del gobierno y responsabilidad frente a un tema que es altamente sensible. Este tema yo lo conozco, yo planteé el tema del 10% en marzo de este año y que al final ha sido el único eh, aporte efectivo que ha logrado eh, amortiguar en parte el drama que viven las familias. Entonces, eh, antes de entrar el 6% yo espero que el gobierno de una vez por todas se siente seriamente a responder qué pasa con nuestra propuesta que hasta el día de hoy no ha tenido la decencia de eh, someter a un juicio acabado por los expertos del Ministerio de Hacienda. Queremos agradecerle a la senadora eh, Rincón, representante en la Cámara Alta en la región del Maule, por conversar con nosotros aquí en el diario de Cooperativa. Que tenga una buena jornada, senadora Jimena Rincón. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Paula. Un abrazo. Verónica, que bien, senadora. <ríe>